Guaitala. Imagínate, te llama una colega y te dice que si puede venir a comer a tu casa. Abres la nevera y esto es lo que te encuentras. Un perejil amarillo y un tomate a medio azúcar. Sales corriendo a comprar cualquier cosa. Y después de buscar y buscar opciones, acabas comprando comida preparada. Vuelves a casa, lo calientas, ya está el marrón resuelto. Pero vaya estrés. Si haces esto cada día, ¿crees que estás usando bien tu tiempo? ¿Y crees que te estás alimentando bien? El problema es que no estás trabajando por un objetivo. Y estás dedicando... A resolver el mismo problema cortoplacista cada día. Como los burros. Pues esto mismo pasa con la comunicación de tu proyecto. No es que no tengas tiempo, es que lo estás malgastando en picos intensos de dedicación. No estás trabajando para un objetivo ni te estás planificando bien. Y eso es agotador. Para resolverlo toca parar y repensar. Y ahora puedes hacerlo en nuestro curso de comunicación transformadora. Aún estás a tiempo de apuntarte. Enlace en la descripción.